Para nosotros es muy importante, eh, como pyme la participación en la feria como principal evento comercial fundamental del país, ya que esta nos permite eh, establecer relaciones entre nosotros mismos las MIPIMES con las empresas estatales y fundamentalmente con las empresas de capital extranjero. La feria es un momento ideal para continuar estrechando lazos con empresas que se dedican a la promoción de la actividad, de la actividad comercial en Cuba y de la inversión extranjera como ProCuba, con la cual venimos desarrollando diferentes actividades para la identificación de diferentes mercados para poder ubicar nuestros productos con calidad exportable. Eh, Nuestra MIPIME hace poco firmó un, una carta de intención para un contrato de asociación económica internacional con una empresa extranjera, fundamentalmente, con el objetivo principal como ya expliqué anteriormente, de tratar de rescatar todo lo que es el concepto de comida para llevar, todo lo que son envases de papel, vasos, entre otros productos. Esto ahora mismo nos encontramos en el estudio de prefactibilidad, ya el estudio de mercado, y esto constituye o forma parte del expediente que se presenta en Ventanilla Única. En todo momento es muy importante resaltar que hemos contado con el asesoramiento y el acompañamiento del MINCE como cano rector de esta actividad.